A ver, mi experiencia en esto ha sido tremenda, ¿no? Más que limitarme, no sé, sea, me han dado como la posibilidad de improvisar, de tener un poco más de creatividad, no sé, sea, ver el espacio, ver la arquitectura, ¿no? Porque las pintores son maravillosos. Todo lo que digo que Trabajando a partir de la memoria de los trabajadores del oficio del carnicero y de los subproductos de la carne. Y llevando desde un desplazamiento de la técnica, desde el desplazamiento de la xilografía, a un plano un poco más grande, por decirlo. El computador con disco duro. El Egipto tenía un computador con disco flácido y realizó una rápida ingesta de honguitos que encontró por ahí Bellotitos, San Perrito al término de su viaje a castrar, la viejecita que ven venitos en las espaldas, los que mil de Clarelanders ¡Seguimos! Y este trabajo que estoy desarrollando en relación con el imaginario del matadero y con mi imaginario. Estaba perfecto ahí, bueno. Sí, como que apuntaba hacia no, el centro no, que Era, era el alargador. Es muy probable. Bueno, sí, pues era Yo quisiera, dos focos. Si se pueden regular con eh, la intensidad. Con la consola. Ajá. El día de trabajo sobre eh, usar como material dos cosas en, la, eh, en las arquitecturas, digamos. ¿no? El espacio arquitectónico, que tiene que ver mucho con la luz, y el edificio, propiamente tal. Lo que estamos tratando de trabajar es cómo es que se pueden compatibilizar estas dos cosas. Nuestro desafío era estar confinado, siendo que siempre trabajamos pensando en el espacio público y cómo actuar desde las calles. Entender el espacio público como un espacio de discusión. El primer día que llegamos recolectamos publicidad de las calles, de los carteles que prenden. Desde las limitaciones y y las, las situaciones y las prácticas que nos, nos proponemos son, son básicamente de esa forma. hacer una introspección. Como que voy armando cartografías personales, así que van a ver como muchos pedacitos míos en la obra. Entonces, el enfrentarme aquí a trabajar mi obra y a retomar cosas de hace mucho tiempo, también te exige otro tipo de, de digamos, de, de situaciones. Estar encerrado con ellos también te permite conocer otras perspectivas de, de un mismo espacio, porque todos estamos encerrados aquí. Pues siempre he partido del mismo punto y es el viaje, ¿cierto? Que eso también es interesante porque ahora no puedo viajar, estoy encerrado, aunque estoy viajando desde el contexto habitual, desde Colombia hasta acá. a partir de la premisa de que todos estamos compuestos de trozos y quiero componer mi obra de trozos porque me gusta hablar en ficción y me gusta, me gusta hacer mi historia. ¿no? Me ha parecido un poco más fácil desenvolverme porque he tenido pocas herramientas, poco material que he podido aprovechar. Me, me inspira mucho esto de, de volver a renacer. De, y de producir como semilla y que trasciende a través del tiempo. Es un reto porque es de alguna manera un corto tiempo, ciertos, como ha dicho el compañero, también existen ciertas limitaciones, que exigen también maneras de solucionar, que son, creo, motivadores para la creatividad, ¿no? Mi trabajo siempre ha empezado a partir del contexto y el contexto del, de un matadero creo que es muy fuerte, muy intensa, el tema de la muerte. Irme más a la tridimensionalidad, entonces voy a hacer una instalación A medida que me iba acercando al espacio y también investigando y por otro lado sintiendo directamente es que he tenido que trabajar en la, en la sala de los espejos. Primero he visto un lado oscuro, espejos, más o menos como la estructura de una cámara, ¿no? oscuro, este juego de espejos por lo que como se milita la imagen. Entonces ese ha sido como el primer flechazo, digamos, ¿no? Un performance que yo lo avisando. La idea es de vivirlo conmigo. No sé si... Porque es harta, gracias, o sea, como que... ¿Te ibas a usar mucho o, o no? La sé? La idea sería que hubiera mucho aceite y yeah. sí, como que fuera como pero todo casi lubricado. Mucho prueba y error, y no, no haciendo obras, sino en, en tu pensamiento cómo abarcar, bueno, piensas esto, pero, pero esto, pero prueba y error, prueba y error. Y estar en, en conjunto minimiza eso, ¿no? Estoy trabajando a partir de la historia de los viajes, de las apachetas como, como tributos de viaje. Tuve la oportunidad de hablar con Don Macedonio, eh, que es uno de los hijos de los arrieros de aquí de Cochabamba. Eh, y ahí estoy como construyendo eh, algo que, que es más o menos sé por dónde va, pero que también eh, estoy como supremamente libre de cambiar cosas, de mañana puedo levantarme y decir listo, no voy a trabajar con piedras. Que estarlo en las salas, como te había dicho, es, es sentir también la energía de la gente que ha estado ahí, lo que ha pasado ahí, ¿no? Okay. Tiene una connotación directa por, con la construcción cultural de, de Cochabamba y del país, creo, que es la comida. Eh, el trabajo que voy a realizar intenta encontrar esos, esos dos extremos, ¿no? Uno muy cruel, muy, eh, muy oscuro, no sé cómo llamarlo, y el otro que es tan común, ¿no? Entonces mi obra representa eso, son fractales y es básicamente un diente de león, que, es, que son como semillas, como esporas que van, que van así mmm, formando nuevas generaciones, ¿no? Yo cuando estoy con muchas herramientas no sé qué voy a usar así, ¿no? Y pierdo el tiempo. En serio, si te limitan en algunas, puedes usar un poco más de creatividad. Cuchillos sobre eh, cómo afilar los cuchillos y ese desgaste, y mostrar eh, esas pequeñas cosas que muestran el paso del tiempo y de las personas en estos lugares. Desgastar su forma, desgastar su estética, y, y es como un doble sentido también. que En, en ese mismo accionar es como se genera como una circunstancia de afilar tu ciudadanía de alguna forma. La posibilidad del encierro y ver qué elementos puedo usar desde la luz, la hora del día, y también estoy experimentando con el video. Ha sido este espacio, por un lado, el lugar donde se colgaban las cabezas de los animales, después ha sido una, una sala de boxeo y también ha sido un lugar de tortura. Entonces han habido como distintos niveles de enfrentamiento. Lo que, que uno trata de hacer es como tratar de recuperarlo, ¿no? Tratar de devolverle un poco una atmósfera que quizás por alguna razón, en alguna parte de todo el conjunto, se está perdiendo. Va el próximo viernes. También va a ocurrir que en un futuro las otras obras o los otros procesos de desarrollo de obras que uno tenga se vean influenciados también por la forma que tienen los otros compañeros de resolver sus temas y de enfrentarse al fenómeno de la creación de obras. ¿Esta actitud es tuya? No, es de todos. No solamente me importa hacer obra, sino que establecer cambios estructurales dentro de la sociedad me parece muy importante y en eso vuelco toda mi energía y todos mis sueños y todos mis anhelos.